Ya ha llegado el momento de escuchar el comentario de Amado José Rosa. Adelante. Muy buenos días a todos ustedes. Nueva vez, ¿verdad? Hace casi tres horas que le di los buenos días aquí en este mismo lugar. Gracias a Yerjan, gracias a Francia, a los demás miembros del equipo que nos permiten llegar a ustedes. Miren, eh... Me estoy riendo de un mensaje que se que mandó Giovanni Cordero, bueno, que uno la ve y cree que es muy seria, pero mire, <ríe> con ese comentario que te acaba de hacer, mire, eh, hace unos años se decía que la cenicienta de los poderes del Estado era la justicia, se hablaba de los bajos salarios, lo, lo, lo, lo mucho que significaba la labor del, del juez y lo poco que ganaba. A partir del 1997, el doctor Leonel Fernández eh, comienza un proyecto de eh, desarrollar a la justicia en, en, diversas, en diversos aspectos. Lo primero es que esa Suprema Corte que presidió Subero Isa eh, cambió el nombre de Servicio Judicial en el logo de la, de, de la página impresa por Poder Judicial. Porque realmente eso era lo que era, un poder, pero decía Servicio Judicial, decía el, el, el logo. Y eh, la justicia comenzó a valorar a sus jueces, comenzó a valorar no solamente el trabajo que hace, sino todo lo que significa y lo que hay que hay la, la, lo, las ventajas y beneficios que hay que darle a aquel abogado que abandona el ejercicio privado para dedicarse a una labor eh, de amplio espectro como la labor de juez. Y definitivamente un juez hoy por hoy tiene un sueldazo. Si usted se pone a ver, es un buen sueldo, sobre todo en lugares como... Aunque te ausentes del ejercicio. Sí, sí, no, pero tiene un buen sueldo, un buen sueldo. porque además le dan, además de un sueldo base, le dan viáticos, le dan eh, eh, gasto de representación, etc. Cuando usted viene a ver, un juez de corte gana doscientos y pico de miles de pesos, que en una comunidad como la de San Francisco de Macorís le permite a ese juez tener un buen vehículo, le permite poder meterse en un proyecto de una vivienda y le permite hasta tener una, un solar por ahí en un campo, una casita en el campo. Eso, eso, eso todo es posible con ese sueldo sin tocar ningún centavo de la corrupción eh, eh, administrativa. El problema ahora está con el Ministerio Público. El Ministerio Público asume una de las responsabilidades más serias que tiene la persecución penal, el sistema penal. Y tiene que enfrentarse a individuos que, para ofertarle a ese ministerio público el sueldo de un año, no van muy lejos. Un, un procurador de corte, por ejemplo, gana 115 mil pesos neto. El sueldo bruto son 140. Y eso no es dinero para un procurador. Por ejemplo, el procurador de San Francisco de Macorís, que tiene que a su cargo, Samaná, Nagua, San Francisco. Y Salcedo, hermanas Mirabal, óigame, 115 mil pesos, con eso que acaba de decir Alex Soriano, de cómo ha aumentado los precios, de a dónde estamos con el tema de la canasta familiar, eso se le va en un soplo. Pero no solamente aquí, en Santo Domingo y Santiago. En lugares como Samaná, en lugares como Puerto Plata, donde, donde los precios de las cosas aumentan por unas características propias de esos lugares, ese sueldo es, se va más rápido que un soplo. Entonces, yo pienso que es tiempo de que el Ministerio Público ya, sobre todo con una mujer ahí como Miriam Germán, 50 años en la judicatura, que pasó la época de la vaca flaca en la, en la, en la justicia, en, en, el, en el tren judicial y que conoció la época de la vaca más gordita, ¿verdad? Virian sí. eh, conoce los dos extremos y sabe lo que pasa. Un Yo creo que ya es tiempo de que al Ministerio Público no solamente se le arregle el sueldo y se le dé un sueldo adecuado. Miren, miren no es fácil, señores, usted perseguir un narcotraficante, un tipo que le enrostra en la cara la miseria por la que usted está pasando en cierto modo y te dice, mira, si tú me arreglas o me resuelves esta vaina, yo te, yo te, yo te doy dos o tres millones de pesos. Y usted tener por resiedumbre y por honradez y por honestidad, usted por conservar su nombre y conservar el respeto que usted se ha ganado como Ministerio Público, le dice, no, guárdese su dinero, yo no necesito su dinero. Pero sabiendo que lo que está ganando es un sueldo de miseria y que está corriendo un riesgo enorme con su familia, con sus hijos. Con sus allegados, porque usted no sabe, aquí nunca han matado, bueno, han matado muy pocos ministerios públicos en el ejercicio de sus funciones. Pero uno no sabe en qué momento se, va, se pueda producir una situación. El ministerio público sale a la calle a hacer un allanamiento en un punto de droga, por ejemplo, abajo, bajo tiro y piedra. Y eso es, no solamente es el riesgo, sino tiene que, tiene que aprender, tiene que estudiar, tiene que, que desarrollar unos conocimientos para poder enfrentarse a esos abogados que muchos muchos de ellos son estrellas en, en, en el área penal. Entonces, toda esa cosa obliga a doña Miriam Germán. Oiga, doña Miriam Germán, usted tiene la obligación de no solamente de preservar el individuo y la... Y la el, el, el, el hombre y la mujer que sirve al Ministerio Público, sino dignificarla. Miren, el Ministerio Público no tiene un plan de jubilación. El Ministerio Público no tiene un plan de bonos vacacionales. El Ministerio Público lo único que tiene es el, el, el plan médico, sí, sí, el, seguro me, el seguro médico. Y la seguridad social. Y la, la seguridad tiene... social que la tiene todo el mundo. Pero el Ministerio Público debe, debería ser mejor tratado no solamente en términos de sueldo, sino también en, su, en términos de beneficio, pagarle sus vacaciones, permitirle una serie de facilidades que la tienen otros que tienen corren menos riesgo y que hacen un trabajo menos peligroso y difícil que el Ministerio Público. Ya es tiempo de que el Estado Dominicano asuma la responsabilidad de darle a ese hombre y a esa mujer dominicana que arriesga su vida, que pone en riesgo su familia, que pone en riesgo muchas cosas, darle lo que se merece siendo Ministerio Público, porque si no se le van a ir todo para el área privada. Bueno, muchas gracias, amado. Gracias por a ese usted. Tema. Y la verdad es que... Debe reflexionar sobre el mismo. Así es. Y sobre todo porque ese ese investigador que es la garantía de que un proceso llegue a feliz término con condena Bien. no debe ser torcido por la necesidad de que está pasando. Feliz fin de semana. Nos vemos Bye. el lunes.